pero cuando A se resolvieron el año pasado, se utilizaron las, eh, los organismos eh, públicos por, como la ANSES para eh, Para ese dictamen, tipo de... claro. Bueno. Está claro que la intangibilidad siquiera, de los ni jueces... Órganos de representación yo entiendo que hoy los jueces tienen esa, esa facultad uh -huh. de... Eh, se jubilan cuando ellos lo deseen. La intangibilidad de los no sueldos. Eh, me parece que en ese sentido hay cosas que se podrían rever... Bueno, es lo digamos. que se dice de esa famosa supuesta casta judicial.